Este cómic es propiedad de la microempresa que vivan Comics. actúa a modo precuela del de vampiro bendito y 576 colección de objetos, todo este suceso ocurre en universo 9, donde los planetas son planos y los soles rojos, todo aquí se basa en los anillos cuánticos matemáticos del tiempo y el espacio, iniciando esta historia en el universo 8. Donde entidades cósmicas como Zeus, Odín, Ra, había sido expulsados al universo 8, unificando sus contrapartes y sin permiso de volver a interferir. También como penitencia tenían que armar algo. El universo 9 necesitaba un estabilizador. Para estabilizarlo se crearon dos anillos de plata antilunar, los anillos cuánticos matemáticos del tiempo y el espacio. Dos anillos de forma triangular y cuadrada respectivamente. El anillo triangular puede controlar el tiempo, el eje dimensional y la vida. Además de acceder a los universos 5,6 y 7 mientras que el anillo cuadrado tiene un control sobre la materia, además de permitir el acceso a los universos 1, 2, 3 y 4. En este, el universo 9 hay un planeta con vida que custodia los anillos, con lo cual sus habitantes se dividen en rango. El rango 1 para los habitantes más lejanos de los anillos que están en medio de un templo los rango 2 para cerca de los anillos y rango 3 en la cuidad que custodia los anillos según dice, la plata antilunar de los anillos vino del limbo en algo que se llama el planeta del tiempo viendo a los habitantes del universo 9, son monoteístas aunque no por eso practicantes vemos a un padre humanoide de piel naranja, traje especial y cabello explicándole a su hijo la jerarquía del universo donde viven. Los rango 1 son los más débiles, su cercanía al anillo solo les da el poder de transmutar sus cuerpos en otros elementos como antimateria, plomo, cristal, ajustarse al agua. Esas armaduras que traen son las que hacen que sus cuerpos absorban los poderes que les otorga a los anillos. Aunque en teoría todos tienen acceso a los anillos, están en la torre en la cuidad principal, los anillos también permiten que el sol rojo se mantenga vivo y de vida al planeta. También le dice que el traje no guarda por su solo la energía de los anillos, si tuviera que salir de la misma dimensión donde se encuentran los anillos, tendría primero que convertirse en plomo cristalizador para absorber por un buen rato la energía de los anillos. El muchacho creacio y vio que hoy era el día que le tocaba vivitar la torre. Pero al visitar la torre le extraño que no había nadie estaba estrictamente prohibido tocar los anillos pero vio que de los anillos apareció la silueta de un ave morada de pronto apareció en un planeta morado con nubes negras el planeta del tiempo en el universo cero. Al principio se quejó del dolor, seguido de asustarse, pero se dio cuenta que estaba en el planeta del tiempo, porque no se veía afectado, sus poderes estaban al máximo. Ni siquiera los rango 3 tenían permitido pisar el planeta del tiempo en el planeta del tiempo vio que salían líneas, que se entrecortaban, 9 de hecho, fijándose que en la 9 en a la más corta era su línea de tiempo, su universo. Aunque siendo que estaba en el planeta del tiempo, tenía todo el tiempo del mundo, era un mundo muy extraño, un planeta redondo, sin sol, lunas y sin leyes de la física claras. Finalmente decidió volver caminando durante su línea de tiempo hasta llegar al final. Mientras caminaba vio que primero existió el universo 3, luego el 1, el 1 se dividió varias veces como salió el universo 2. Luego sacó unas alas, activó el modo de plomo cristalizador y fue voltando hasta el final de su línea de tiempo. Mientras volaba se hacía muchos cuestionamientos, porque solo se puede acceder a 8 universos con los anillos? porque primero existió el universo 3? Se ve otra explicación desde el universo 8. De todas las criaturas y entidades exiliadas al universo 8. Ninguna es tan poderosa como el Fénix. Entidad nacida en el universo 4 en el año 9000 de 4 rayos, con la capacidad de viajar entre dimensiones y alimentándose de estrellas. Produjo un caos entre varios universos. Sin embargo tienen dos polos, uno bueno y uno malo que al separarse destruirían el multiverso. Este ser era contenido cada 5.000 años en una persona de distintos universos el poder del Fénix fue usado para bien y para mal durante siglos por distintos portadores, pero fue finalmente frenado por las entidades cósmicas y encarcelado y lo encerraron en los anillos cuánticos. Quien porte los anillos, portará al fénix pocas veces un usuario ha tenido que usar el poder de los anillos y el fénix había intento escapar, pero no lo logró, pero su poder había hecho al cuántico del cap anterior llegar al planeta del tiempo. Todo esto era explicado por un anciano guardia del tiempo al sujeto. Notando la ignorancia de su propia historia en el cuidadano promedio. Otro aviante, un tal Ned Rango 2 decía ser el elegido para llevar esos anillos. El anciano le cree preguntando Ned que se supone que debe hacer para tener el poder del fénix el anciano hace que se convierta en todos los elementos posibles le dice que el poder del fénix debe usarse para proteger el planeta y universo donde vivan trae una llave diciendo que le acompañe y abre una caja ahí está guardado los secretos del multiverso. Hay un extraño loco autoproclamado el profeta que ha estado almacenando energía cuántica de los anillos para cuando se acabe. Todos se burlaron pero tiene un piedra que genuinamente absorbe energía cuántica. Pero no se van a preocupar por eso ahora sino por amenazas del planeta criminales como como el oso buitre, el oso espacial volador con espíritus de dos dos ladrones. El siniestro, el murciélago mutante. Sin embargo, ve que su campeo se ha corrompido.